Hola a todos y bienvenidos a este tutorial eh, donde vamos a ver cómo podemos poner desde el eh, panel de detalles de Mendeley algunas de las eh, palabras que nos aparecen en el título en, en cursiva entonces para... hemos guardado previamente este artículo donde aquí aparece la, la especie ¿no? en, en cursiva y una vez que lo hemos guardado eh, vemos que en el panel de detalle de Mendeley, pues no nos aparece en cursiva. Bueno, pues para poder hacerlo, eh, que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Aunque también lo podemos hacer en ya lo que es nuestra versión definitiva del documento, podemos ir editando, pero eh, en algunos casos, según estas necesidades, pues puede ser necesario. Y lo único que tenemos que hacer es, hacemos clic eh, sobre el título, eh, yo aconsejo eh, dejar un espacio detrás de, de donde vayamos a meter el... el el código, ¿vale? Y ahora ahí ponemos eh, como si fuera HTML eh, la, entre los dos eh, signos de más y de mayor y menor, una i, y luego justo donde queremos que finalice la cursiva, hacemos ahí otro espacio e eh, introducimos igualmente el, ese carácter i, pero con la barra inclinada, ¿vale? Y una vez que hacemos esto... Uh, hacemos clip en cualquier parte ¿ves? y ya eh, ahora mismo eh, podemos ver que eh, se nos ha puesto El, la palabra en eh, cursiva. Si yo ahora pues, cojo esta referencia y la, y la copio como una cita formateada pues en, en teoría nos debería de, de dejar incluirla así en la, en la bibliografía. De hecho aquí la estamos viendo eh, previsualizada, ¿eh? es decir, cómo va a quedar en nuestra bibliografía formateada en estilo Vancouver. Bueno, pues muchas gracias a todos y espero eh, que encontréis interesante este pequeño tutorial.